hola qué tal cómo te va el día de hoy te voy a enseñar a cambiar las miniaturas de los canales de escala de grises a colores te vas a la imagen te vas al panel de canales y los vas a activar en este momento te vas a dirigir a en este momento te vas a dirigir a photoshop preferencias interfase si estás en una pc debes irte al menú edición general interfase o de manera directa presionar comando k o ir a interfaces en la parte inferior